Me dice que me veo cara Y pienso en la percha Lo llevo con arte Me dice que soy como rara Voy a ser modelo De un vídeo de antes que Y yo vestida Plotutausen me Plotutausen Plotutausen Lo que me está metiendo Y me siento nuevo Creo que todo esto Es un juego Me gusta cantar Pero fui salió Mi vida hace un ciclo, Me siento un hippie Mi dinero me sucio me siento un emo. Creo que todo esto mi vida es un ciclo corro como un camarero. No me siento emo, me siento hippie. Pero no tengo crack, tengo sleepy. Quiero tirarme, pero me resisto, la vida, se no solo con todo un hilo. Quiero saber yo pero siento emo La vida me dice una cosa que quiero un chingame me exclamo, la poli me siento sangre. Si eres de arco, extraño mi gato, me corto mi brazo. Cállense todos. Si eres de arco, se cubre mi gato, me corto mi brazo. ¿Eres no un animal de verdad o eres un animal de mentira?